Gracias señorías, miren, subo aquí impactada por el talante absolutamente insultante que ha utilizado el senador del Partido Popular. Ha venido a decir que, algo así como que los catalanes robamos, así en general, que robamos tanto cobre en las líneas de cercanías, que es por eso que no funcionan, no tienen ustedes vergüenza alguna, no funcionan. Si no funcionan, es simplemente porque ustedes no invierten en ellas. Con la gente que tiene el PP imputada por robar, lo mínimo que podrían hacer es no decir este tipo de cosas. Miren, España, España es una potencia europea en aeropuertos sin aviones y en líneas de AVE, pero resulta que la movilidad cotidiana, la pequeña, la, la de cada día, es la más importante para la vida de la gente. El 90% de los viajes duran menos de una hora y ese tipo de movilidad es la que menos inversión recibe, la tienen ustedes olvidada. Es por ello que Cercanías es la red menos puntual, más averiada y pobre de toda España y es la que más gente usa. Pero claro, es que ustedes no gobiernan para la gente, solo para su gente, no para ese 90%, sino para una minoría que no pisa Cercanías, pero sí usa el AVE o el avión. Por ello, este año ustedes invertirán 3.700 millones en el AVE y 290 en cercanías, 13 veces más en AVE que en cercanías. Cercanías tiene una inversión muchísimo menor para un servicio que usa muchísima más gente. Si eso no es clasismo, ya me explicarán ustedes qué es lo que es. Debe terminarse esta lógica perversa. Es tiempo de invertir en cercanías, literalmente en cercanías, como servicio de tren para cortas distancias y metafóricamente como servicio público cercano a la gente. A Cataluña. En Cataluña, la situación de cercanías y regionales es agónica. Retrasos constantes, averías, falta de mantenimiento, la situación es extrema en las líneas del interior y del Ebro. Promesas que nunca se ejecutan, desdoblamientos que no llegan, accesos a estaciones o apeaderos que hace décadas que esperamos reducción de personal, vulneración de derechos, como la falta de accesibilidad todavía en algunas estaciones y trenes, accidentes y muertes, hablamos de muertos porque no llegan nunca los soterramientos de ciertas vías, siendo de extrema urgencia los de San Gelio y Hospitalet, que ya citáis, pero también Moncadí y Reisac, no lo olvidamos, 166 víctimas, cuatro este año, no vamos a votar presupuestos generales que no incluyan ese soterramiento. Evidentemente, damos todo el apoyo a esta moción y si el PP tuviera un poco de decencia, también a favor. La propuesta no es nueva y ha sido debatida y aprobada en diversas ocasiones en Cataluña. Iniciativa y Esquerra Unida siempre la han, la han apoyado y ahora también en Comú Podemos, Unidos Podemos y en María. La moción dice, en primer lugar, habla de las inversiones. En 2010, aplicando el estatuto, FUMEN traspasó a la Generalitat los servicios de cercanías, básicamente la gestión de los trenes y del personal. Pero se reservaba las infraestructuras mientras el Renfe seguía operando el servicio. El traspaso competencial hacia Cataluña debía venir a de importantes inversiones que, podemos decir, que mayoritariamente no han llegado. La moción solicita estas inversiones, pero no es una demanda, no es una opción, no es, opción, no es, opcional, no es opcional. Estamos hablando de cumplir un acuerdo firmado, presupuestado, calendarizado, un acuerdo firmado por el Gobierno del Estado. Supongo que no se les pasa por la cabeza a votar a favor de eso, ¿verdad? en segundo lugar las competencias llevamos años comprobando que el exceso de organismos dificulta el funcionamiento y la asunción de responsabilidades y el principio de subsidiariedad nos dice que los servicios cuanto más cerca de la gente mejor por lo tanto urge la asunción plena de todo el servicio de cercanías y regionales de Cataluña por una única autoridad catalana próxima a la ciudadanía y con la financiación suficiente dicho esto muy sinceramente debo expresar dos preocupaciones los compañeros de Esquerra la, la primera es el relato, la porque, porque la moción no habla de garantizar el transporte, transporte como servicio público, no habla de la, como la movilidad público, como, la no personas, como derecho no de las personas, no habla de equidad, ni de solidaridad o de sostenibilidad. No hay, equidad, sostenibilidad. No hay no nada sobre el modelo que, que creéis para, para Cataluña. Se fija únicamente en el conflicto competencial. De de y de ahí la segunda preocupación. preocupación. Compañeros de Esquerra, que gobernáis con la derecha en Cataluña, es sabido para la derecha catalana como para la española, unos servicios públicos de calidad tampoco han sido una prioridad, tampoco los transportes públicos de proximidad. Recuerdo cuando los gobiernos de convergencia trataban a Joan Herrera de loco porque decía que había que priorizar la cercanía sin el AVE. Es bien sabido también que el motivo de existir del gobierno catalán es el conflicto nacional, hacer un frente en clave nacional y no social, de ahí que acepten, por ejemplo, cerrar la escuela pública, porque entiendo que la lógica con la que se ha conformado este gobierno es otra. Es porque el objetivo nacional está por encima. ¿Y por qué dijo esto? Porque sinceramente me preocupa que para algunos el posicionamiento fons, no de valores, sea de fondo, de valores, un sino un instrumento, una acción para abrir un capítulo más, un capítulo más sí, en perdone, el conflicto perdone, territorial. No, presidente, y... no me acostumbro a los recortes, tampoco, no, no tampoco a los de tiempo. Tots els temors, expuestos todos los temores. Quiero repetir que damos todo el apoyo a esta moción, que la sentimos también nuestra. Y voy al modelo. Necesitamos una red de transporte público amplia, asequible, bien conectada, vertebradora del territorio, puntual, con una alta y previsible frecuencia de paso, que debe ser segura, sostenible y limpia. Crear esta red tiene fuertes impactos democráticos, porque no todo el mundo puede desplazarse en igualdad de condiciones, de género, porque solo el 27% de las mujeres conducen habitualmente el transporte privado y ecológico, por la poca emisión de gases contaminantes. Con este objetivo y con esta idea de futuro es con la que reclamamos las inversiones que nos corresponden y la gestión simple, eficiente y próxima del transporte público. Gracias.